Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me, me presento primero, y bueno, presento primero a la, a la compañera que, que hemos invitado de, de Francia, a Alberta Nur. ella es eh, compañera de Revolución Permanente y es estudiante de, de Filosofía en la, estudiante, en la Universidad de, de Miral, en, en Toulouse. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este foro de, de Esquerra Diari que queríamos dedicar a la huelga, de, a la oleada de huelgas que hay ahora mismo en Francia contra la reforma jubilatoria de Macron a ese retorno de la lucha de clases que estamos viendo en, en Europa y en particular en, en Francia ¿no? y cuáles son también los desafíos y la intervención de la izquierda revolucionaria en, en, este, en este escenario. Hacemos este foro hoy aquí en, en Barcelona, lo hicimos también uno también con Alberta en, en Madrid, un foro de izquierda diario el, esta semana, el, el martes, y los estamos haciendo estas actividades justamente en una semana donde la noticia ¿no? en todos los medios es que estamos an, y hoy en concreto el, es el, el día del, del aniversario ¿no? del primer año de la guerra del inicio de la guerra en, en Ucrania no de la reaccionaria invasión rusa eh, de, de Putin eh, contra, contra el pueblo ucraniano eh, un año ¿no? en el que bueno se ha vuelto a aparecer en la escena internacional un conflicto bélico, que no es un conflicto bélico cualquiera, o no es un conflicto bélico como los que se venían sucediendo en los últimos años, sino que es un conflicto bélico y el país titulaba que era el conflicto más global desde la Segunda Guerra Mundial y lo cierto es que es una guerra con un carácter eh, distinto y con un carácter mucho más preocupante, si se quiere, porque tenemos una guerra con dos bandos en los cuales hay, eh, potencias que se están enfrentando por, por el reparto del mercado mundial, por el reparto de zonas eh, de, de, de, de influencia geopolítica, ¿no? por una disputa, por un reordenamiento del orden eh, internacional, eh, partió de, un, de una invasión eh, reaccionaria ¿no? eh, por parte de, de, del ejército ruso y una reacción posterior de la OTAN y, y de la Unión Europea pues ...con todas las políticas que hemos visto en el último año, ¿no? tanto de la, en el aspecto económico de sanciones y demás... ...como todas las políticas de rearme eh, imperialista ¿no? y de intervención por procuración en este conflicto... ...mediante el envío de armas, eh, ahora los tanques eh, y, y, y demás. Esta vuelta de la guerra ¿no? y este, esta alerta ¿no? sobre casi para el futuro de la, de la humanidad... Eh, ...por el momento en Europa no ha generado grandes movilizaciones eh, de rechazo... Eh, al, bueno a la escalada imperialista de nuestros gobiernos ¿no? y de rechazo a, a, al escenario de, de, de guerra que se, que se plantea. Eh, vamos a hablar también de, de eso, pero sí que durante este año justamente la guerra... ...lo que ha generado son unas consecuencias terribles que están pagando todos los pueblos, ¿no? Eh, primero, obviamente, el pueblo ucraniano, que es el más damnificado porque es el que está viviendo en primera carne eh, la guerra. También el pueblo ruso, ¿no? No solo por las sanciones económicas y por la crisis que, que busca generar estas sanciones... ...sino también por, por quienes son enviados eh, forzosamente a, a, a combatir en, en, en esta guerra... Eh, y también, eh, bueno, los pueblos de, del resto del mundo, ¿no? Desde los pueblos que han visto subir los precios de los productos de primera necesidad, ¿no? Como es el caso de los pueblos de Oriente Medio, de África, ¿no? Las hambrunas y, y, y el problema que es, eh, de la crisis alimentaria que se ha producido. Y también en Europa hemos visto un proceso inflacionario enorme eh, que ha generado, eh, sobre todo a partir de, de junio, julio, el verano y el, y el inicio de este curso político, unas oleadas de huelgas en, en distintos países. Lo vimos en Bélgica, lo vimos en Alemania, lo Estamos viendo a día de hoy en, en Reino Unido ¿no? y bueno, ahora en, en Francia no motorizadas por por la cuestión de la inflación, aunque como nos contará Alberta también es un elemento que está detrás de, del malestar que explica la, la, la masividad de las, de las movilizaciones, sino por un una contrarreforma. Eh, por parte de Macron eh, sobre el sistema de la jubilación, ¿no? sobre el, las con, contra las pensiones, no un pensionazo como lo llamamos aquí cuando hay un ataque a las pensiones, bueno un pensionazo en este caso eh, de, de Macron. Así que bueno vamos a ir haciendo una pequeña entrevista, iremos haciendo una serie de, de preguntas y después abriremos un turno también al, al público para el, bueno, los que te quieran preguntar o, o, o comentar algo de lo que hayas haya diciendo. Primero bueno nos gustaría que nos hicieras un poco una una situación, no como cómo se desarrolla, cómo se inicia el proceso eh, de movilizaciones actual, ¿no? eh, que parte en enero de una primera jornada de huelga, ya van tres jornadas de, de huelga y movilización, ¿no? y hay una nueva jornada convocada para el próximo eh, 7 de marzo, Bueno, que nos expliques un poco contra qué se está movilizando la clase trabajadora en los sectores populares y la juventud en Francia, qué es esta reforma jubilatoria de Macron, y también bueno, cuál es la profundidad ¿no? que desde vuestro punto de vista tiene este, todo este proceso. Hola, bueno, gracias por la invitación. Uh, bueno, sí, en Francia hay un proceso de, de lucha muy importante en contra de una reforma que es muy un ataque brutal en contra de toda la población y el ataque quedó muy claro. Uh, para decir rápidamente, la contrareforma quiere hacer trabajar todo el mundo dos años más y también acelerar uh, otras reformas que ya había para hacer trabajar que, que ahora se necesita 39 años de trabajo para tener una pensión que está bien y ahora sería 43 años. Uh, así que es un ataque brutal, pero sobre todo lo que quedó claro para todo el mundo es que nos quieren hacer trabajar más y eso no la gente no lo aceptaron y por eso el, el, toda la lucha de la opinión pública fue ganada en una hora después del anuncio del, del ministro del, del Trabajo y de la primera ministra y eso explicó también un, un rechazo enorme a, hacia la reforma. Pero lo que vemos es más allá, como lo decías, de las pensiones porque por la situación de la inflación y los salarios no suben hay una situación de precariedad importante y se nota en todas las entrevistas, todas las vueltas de la gente que hacen huelga que dicen que también es una huelga en contra de eso porque la gente cuestionan también la relación que tienen con el trabajo, que vas al trabajo y ni siquiera te puede pagar una, el fin de mes y todo pero también se nota todas la, la, las consecuencias del, del COVID de la crisis sanitaria, que también cuestionó qué quiere decir trabajar, por qué trabajo, los esenciales, la gente que hacen girar todo el día el país y toda... Um, Todas esas reivindicaciones están ahora en las cabezas de la gente y se nota que más allá de la reforma hay algo de una politización general que está pa pasando en el país y hay algunos elementos que demuestran eso. La primera cosa es la masividad del movimiento. Había Cuatro días de huelga desde el 19 de enero y un día, un sábado, donde el más grande fue el 31 de enero, donde había tres millones de personas en la calle, que es enorme y no pasó desde el año 90 en Francia. Y también uh, lo que hay que ver es que no son enormes manifestaciones solo en las grandes ciudades del país, como París, Marsella, Bordeaux, Toulouse, etcétera, pero en cada pueblo, cada pequeña ciudad de Francia hay una manifestación. Y para decir una cifra que me parece que habla, es que hay una manifestación que se llama Foi en Ariège, donde hay más manifestantes que gente que viven en esa misma ciudad porque la gente se agrupan para ir a manifestar y eso quiere decir una masividad importante del movimiento, pero también huelgas muy inéditas, porque hay los sectores, eh, digo, que tradicionalmente lucharon en los últimos años, los transportes, los ferrocarriles, los, eh, eh, la educación, petroquimia y todo, pero también hay sectores muy nuevos del sector privado que se ponen en marcha, porque si hay manifestaciones tan grandes en pequeños pueblos quiere decir que también las huelgas están muy seguidas en lugares muy distintos de francia y, y eso es un movimiento muy amplio que, que está cuestionando que, que tiene las potencialidades para cuestionar mucho más que solo la reforma de, de la de las pensiones y... Esta batalla, digamos, de las pensiones, ¿no?, como se ha, se ha titulado, eh, bueno, la estamos viendo ahora, ¿no?, en 2023, comienzos de 2023, pero se marca o digamos que, que sigue un hilo histórico reciente, ¿no?, de los últimos años en, en Francia donde hemos visto otros eh, bueno otros grandes procesos de, de movilización o sea me viene a la cabeza desde los chalecos amarillos en 2018 la propia eh, las huelgas reconductibles en, en algunos sectores en, en el ferrocarril en, en los autobuses en, en 2019 o incluso si nos fuéramos más atrás también otras luchas contra otros pensionazos de Hollande ¿no? y, y, y otros gobiernos. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos de continuidad ¿no? y qué elementos también de diferencia veis en, entre el actual movimiento ¿no? y estos otros procesos que vimos eh, antes de, de, de la pandemia? Sí, bueno, nosotros decimos que hay una continuidad de, del ciclo de lucha de clase que empezó en el 2016 en contra del gobierno de Hollande pero fueron, hay también muchas diferencias que explican también las contradicciones que vemos en el movimiento actual en Francia, porque los chalecos amarillos o las luchas también que había en contra de las violencias policiales, todos los procesos de lucha de clase que había, eran caracterizados por una radicalidad muy importante, no solo en lo que se pedía, porque era rechazo en contra de un ataque, pero había siempre reivindicaciones que iban más allá, pero también radicalidad en los modos de acciones y, de la, todos los editorialistas, editorialistas del gobierno, de los analistas de la burguesía, decían que había una radicalidad en la base de, la, de los sectores obreros, eso se notó mucho en, en la reforma de las pensiones de hace dos años, porque había crítica hacia las direcciones sindicales uh, y hacia una, u, y una demanda de que la huelga sea de los huelguistas, que sea organizada la base y todo. Y eso se vio de manera culminante en los chalecos amarillos, que fue un, moment, un, un proceso muy radical que, que, que fue la, la clase obrera de la periferia de las ciudades con enfrentamiento a la policía, cuestionamiento directamente al gobierno, decían Macron de misión y todo, pero que no llegó a movilizar más allá de esa pequeña avanguardia, bueno, grande avanguardia, pero quiero decir que comparado a lo que pasa hoy, no tiene nada que ver el, el, el, el, en términos de masividad. Y lo que vemos hoy es que... Hay un movimiento que es muy masivo, pero que es mucho más controlado por esas mismas direcciones sindicales que fueron criticadas en los últimos años. Uh, hay que ver que hay una unidad sindical que no había desde el 2010, en la última huelga en contra de, el pen, de las pensiones, y, y que es un, un apoyo, porque eso quiere decir que convoca huelga en todos los sectores, todos los sindicatos y, y aún los sindicatos más eh, reformistas, pero también implica que el dirigente actual de la intersindical, que es Laurent Berger, de, de un sindicato que se llama la CFDT, eh, él tiene una estrategia de presión, quiere decir que no quiere ir quiere contener el movimiento en eh, solo en contra de la pensión de Macron y eso es un problema porque también todos los días que elige la, el, el plan de lucha que, tiene, que tienen esas direcciones sindicales es un plan de la derrota porque son hacer huelga de 24 horas todos los 15 días sin continuidad, sin organización, sin, eh, sin nada y además se niega a tener también otras reivindicaciones, por ejemplo hablar del tema de los salarios que ahora podría implicar y también eh, movilizar mucho más gente y todo, y se nota en, bueno lo, decía el tema de las 24 horas que es una manera de hacer una presión hacia el gobierno pero de no... Eh, darle toda la potencialidad que tiene hoy el movimiento y, por ejemplo, ahora elijo el, el la, la próxima fecha de movilización que es el 7 de marzo, es el día donde la ley va a entrar al Senado para decir nosotros queremos movilizarnos para hacer presión al Senado, pero en el Senado en Francia hay todos los diputados senadores más de derecha que ya dijeron 80.000 veces que iban a votar la ley y además de eso una estrategia de presión con un gobierno como el gobierno de Macron, que dijo que iba a usar todos los mecanismos antidemocráticos que existen en Francia para pasar la reforma, es, como decía, un plan de, de la derrota, que eso no va a funcionar para hacer retro, retroceder Macron. Así que eso la, es la contradicción más importante del movimiento hoy, que es, hay una masividad enorme y un una potencialidad de cuestionar mucho más que solo el sistema de, la, de las pensiones, pero con direcciones sindicales que son... Uh, conteniendo, usando todo lo que puedan para contenir y para no uh, darle la potencialidad que tiene el, el, el movimiento. Para dar un ejemplo de eso, que nosotros también interpelamos mucho las direcciones sindicales sobre eso, la misma CFDT, que es el sindicato más reformista de, de la intersindical, reivindica que tiene, me olvidé el, el nombre, el ¿Cuánto? Pero millones de euros de las cotizaciones que tienen en sus sindicatos. Y nosotros, por ejemplo, interpelamos a la dirección de la CFDT para decir que toda esa plata tiene que servir para las cajas de huelga, no solo para la, los militantes mismos de la CFDT, pero para pero para todos los trabajadores que ahora están haciendo cuatro, cinco, seis días de huelga en contra del gobierno y que empieza a, a doler para poder comer, para poder vivir y todo. Y eso es un tipo de también ejemplo de cómo cuando la burocracia sindical se mete para contener un movimiento, también es material eh, en términos de la caja de huelga, pero también no pueden no dejan espacio para hacer asambleas de base para los trabajadores, etcétera, etcétera. Además de digo, Francia digo vista desde este otro lado de, de los Pirineos ¿no? es un bueno es, es un punto de referencia ¿no? por, por todos estos procesos no de la lucha de clases que se han dado en, en, en el último en el último tiempo hablabas de, del rol de la burocracia sindical eh, francesa aquí el rol de la burocracia sindical es otro eh, persigue el mismo objetivo no pero es un rol, si se quiere, eh, bueno más criminal o, o, o más abiertamente eh, conciliador. no eh, Aquí las dos grandes centrales sindicales, las direcciones burocráticas de comisiones obreras y UGT, eh, están en un compromiso permanente eh, con este gobierno especialmente, pero no solo con, con este gobierno. ¿no? Y hemos visto en, en todo este ciclo como han, ha habido un retroceso importante de, de derechos. Aquí, por ejemplo, el último pensionazo que hubo, que fue el que elevó la edad de jubilación a 67 años, no solamente no implicó una ningún tipo de movilización sino que fue con la firma y el aval de las direcciones de comisiones obreras y ugt no un aumento de dos años en la edad de, de jubilación eh, bueno, ya digo, además de, de, de como a referencia de que hay de que son procesos de la lucha de clases mucho más eh, avanzados o radicalizados en el caso de los anteriores, también es un punto de referencia para la izquierda revolucionaria porque es bueno uno de los países de Europa donde digamos las tradiciones de lo que en Francia se llama la extrema gauche o la extrema izquierda ¿no? eh, bueno, tienen más peso y, y más implantación eh, bueno social, incluso eh, electoral, no históricamente, casi ¿no? desde el mayo del 68, pero, pero en, en los últimos años. no y bueno, me me gustaría también que, que nos pudieras eh, contar, bueno, cuál es el, bueno, cu cuál ha sido la relación, ¿no? entre estos procesos de, de lucha, ¿no? y estos procesos de vanguardia, de, de previos a la pandemia y el actual proceso de lucha, ¿no? con las grandes organizaciones de lo que se conoce como las Gauche eh, aquí en, en Francia. Bueno, sí, la extreme gauche, para decirlo en francés, hay, hay dos grandes tradiciones y ahora con Revolución Permanente estamos forjando una tercera, pero contaré después. Hay una un, un partido que se llama Luturière, Lucha Obrera, que es un partido histórico que se fundió en el 45 en Francia, no, fundió, sí inició en 45 y hay el NPA Nuevo Partido Anticapitalista que um, es un, viene de otra tradición mandelista pero se fundió en el 2009 y para decir puntos de elementos de de cómo cómo esas dos organizaciones fueron en relación a la, la lucha de clase, porque eso es lo más importante para una, una organización que se reclama de la, de la revolución y de la clase obrera. Uh, yo diría, para sintetizar, uh, que um, lo más uh, criminal, para decirlo así, es la relación que esas dos organizaciones tienen con justamente esas mismas direcciones sindicales. Para dar un ejemplo, uh, Lutubriar tiene mucha importancia y tienen muchos militantes sindicales en la CGT, por ejemplo, y en, en muchos sectores del automóvil y todo, pero en el momento de los chalecos amarillos, donde había justamente una uno de los límites más importantes del movimiento era que había una división total entre los sindicatos que no llamaban a huelga, y que condenaban la violencia de las manifestaciones del chalecos amarillos y del otro lado eh, los chalecos amarillos que expresaban un rechazo de los sindicatos pero más por las burocracias de los sindicatos y no por los sindicalistas de base o los trabajadores y que igual eran trabajadoras en, en acción, eh, en ese momento la política de Lutubriere no fue de justamente con las posiciones que tenían en la CGT de interpelar a la dirección de la CGT para pedir que se condane la violencia policial en contra de los chalecos amarillos, pero que también se convoca una huelga, que eso podría cambiar también en ese momento la, la cara del y la potencialidades del movimiento de los chalecos amarillos, porque se niegan totalmente a, a interpelar las direcciones sindicales y a intentar tener una política alternativa en un momento donde justamente de manera un poco amplia en la clase obrera se critica. Y eso fue el, la misma cosa en la reforma de las pensiones de 2019 y eso implica que es una corriente que no llega a fusionar justamente con una nueva generación obrera que cuestiona las direcciones sindicales, que cuestiona más allá de las relaciones de trabajo qué quiere para su futuro, en qué mundo quiere vivir y todo, y que tiene una forma de militancia que está muy rutinaria por la, la visión que tiene de la situación, que es muy por abajo, no sé si se dice así, muy porque no pasa nada, que, que si los trabajadores, al, al final de cada proceso de lucha, si no ganamos es porque los trabajadores no querían luchar más y no por el rol criminal que juegan las direcciones sindicales. Y de otra parte, el NPA um, es un partido que se fundió en el 2009 que con una estrategia de hacer un partido amplio, quiere decir liquidando toda la estrategia del movimiento trotskista en Francia, diciendo que estamos en un nuevo periodo y hay que hacer una nueva estrategia con eh, nuevos sujeto para la evolución, nueva estrategia para conquistar el poder y todo, y eh, eso implica tener una línea de delimitación con los proyectos reformistas que es muy eh, que no se ve mucho <risa> para decirlo así uh, y, y las mismas adaptaciones a esas mismas direcciones sindicales y bueno hay muchas otras cosas que po se podrían discutir sobre el NPA pero creo que eso es el punto que, que es lo más visible en todos los últimos procesos de lucha de clase que los, las dos corrientes, corrientes históricos de la izquierda no llegaron a intervenir de manera visible en esos movimientos, justamente por falta de interpelación y crítica a las direcciones de los actuales movimientos y no llegaron a, a, a fusionar con toda la radicalidad que emergía en la clase obrera. y mm, Hoy en día, en relación al movimiento actual, tienen una adaptación total a la intersindical de, que dirige el movimiento y a los días aislados de lucha que propone la intersindical. Nosotros con Revolución Permanente, aunque no éramos mucho y que todavía no, no tenemos un peso enorme, eh, pudimos justamente con cada proceso de lucha de clase, eh, tuvimos la oportunidad de intervenir para re reagrupar una vanguardia que era crítica de las direcciones de ese movimiento, pero también eh, reagrupar con los movimientos sociales, por ejemplo en los chalecos amarillos hicimos un poll para... ¿Un poll se dice? ¿Sí? Polo, un, un frente, polo, un, sí, un frente con movimiento antiracista de los varios populares pero también sindicalistas y todo para intervenir con un carácter más eh, también de clase en los chalecos amarillos y eso nos permitió eh, llegar a ese movimiento de hoy de las pensiones con todo un sector de compañeros de los ferrocarriles de la petroquimia pero también mucha juventud que eh, se forjaron en ese último periodo de, de lucha de clase y volviendo al, al movimiento al movimiento actual, ¿cuál es la, la política? ¿Cómo está interviniendo Revolución Permanente? Y cómo está peleando por por la idea esta de, de, de ir. Estaría bien también que explicaras la idea esta de la huelga reconductible, porque es una tradición francesa. Aquí eh, se conoce en la práctica poco, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuál es eso? ¿Cuál es el? Ahora mismo, ¿de qué manera está interviniendo? revolución permanente en este proceso? La, bueno, nosotros estamos con mucha, mucha interpelación hacia las direcciones sindicales y eso es algo muy importante porque hay que ver que en el momento actual no es que la, los 3 millones de personas de en la calle están viendo que hay un problema con Laurent Berger, el mismo capo de las direcciones y por eso nosotros estamos ...intentando demostrar paciamente que el plan de 24 horas después de 15 días, otras 24 horas, no va a funcionar para ganar en contra de Macron. Uh, y nosotros, el plan que queremos construir, y ahora hay una perspectiva abierta que se haga, es eh, huelga reconductible, quiere decir... Una huelga, por ejemplo, el 7 de marzo que va a empezar y eh, reconductible quiere decir que sigas haciendo huelga todos los días. No dijimos huelga ilimité, que sería sin fin, eh, porque reconductible también implica que lo, voto, que lo votes cada día y que cada día decides si vas a hacer huelga el día siguiente o no. Bueno, ahora la situación es que el 7 de marzo eh, hay una una huelga, un nuevo día de huelga y para contar un poco la absurdidad de las direcciones sindicales no convocan a huelga el 8 de M diciendo que es las luchas de las mujeres y que el 7 es la lucha de las pensiones y es una división totalmente absurda que nosotros criticamos justamente para apoyarnos en toda la también las reivindicaciones de las mujeres y, y del movimiento feminista para amplificar el movimiento de las menciones y seguir la huelga después del 7. Así que esa es la primera cosa, interpelar sobre el plan de lucha actual de las direcciones sindicales, apoyándonos en algunas centrales sindicales locales o de algunos sectores, de los ferrocarriles, de la gente que limpia en la calle, ahora de algunos sectores de la educación, que a partir del 7 dijeron que iban a endurecer el movimiento y seguir la huelga, pero la segunda cosa es también sobre el para qué luchamos, porque um, hoy vemos que hace como cinco días de huelga empieza a hacer mucho para um, el salario que te que te quitan y para nosotros es muy importante también interpelar esas mismas direcciones para que um, le hagan más amplio el programa de reivindicaciones hacia el gobierno, porque por ejemplo el, la defensa del sistema actual de pensiones para muchos trabajadores no cambia nada porque por ejemplo yo o un trabajador un joven hoy y con las reformas an anteriores necesita 40 años para ir para tener una pensión completa así que para todo un sector de trabajadores se neces necesitaría reivindicar la, la pensión a los 70 no 60 años y 55 para los eh, talleres más complicados. Otro ejemplo de la, la necesidad de luchar para otro programa es la exigencia sobre los salarios, porque hay muchos sectores hoy precarios de Amazon, de, de, de los servicios y todo, que también dicen que se están no se están poniendo hasta el final en huelga ahora porque quieren reservarse por un momento de las negociaciones sobre los salarios que van a hacer los patrones así que hay una necesidad también de demostrar que justamente bueno si suban los salarios van a subir también las pensiones pero que también la lucha en contra del, del patrón que haces localmente para tu salario tiene que ser unida a la lucha de, de en contra del gobierno de, de, de Macron para para en contra de la de las pensiones y última cosa de, de, de política que estamos haciendo es luchar también para que sea una huelga más activa y que no no adaptarse al elemento que ahora existe que es hay manifestaciones todos los 15 días pero entre las dos manifestaciones no pasa nada, no hay asambleas, no hay, hay organización o preparación de la huelga y nosotros vamos a retomar algo que se hizo en el 95 en Francia que funcionó también para generalizar la huelga es a partir de un sector que es, que es en huelga más dura hacer delegaciones de trabajadores para ir a ver otros sectores para con convencer más y más gente y más y más sectores de, del mundo del trabajo que se ponen en huelga y eso también contribuiría a discutir colectivamente y hacer una, una unidad de la base también para discutir dificultades de la huelga y todo el programa que, que decía antes. Hay otro elemento también interesante, ¿no? Tú, bueno, vienes de Toulouse, de la Universidad de Miral. Ayer eh, veíamos en, en Twitter, ¿no? Que se había hecho una asamblea de, de más de 500 eh, estudiantes en el, en el campus, ¿no? Para, digamos, para sumarse o como parte de este proceso que está viendo también de, de la entrada en escena de la juventud y en particular del movimiento del movimiento estudiantil, no sé si nos podrías explicar un poco cómo está siendo esto, que también es una relativa novedad para lo que habíamos visto en otros, en otros procesos anteriores. ¿no? Sí, en los, pro en los procesos anteriores no había nada de lucha de la juventud, y ahora está empezando a estructurarse un movimiento estudiantil, pero también en los institutos. Bueno, el problema más es que hay un, una lucha política en contra de, de, de, la, de los métodos y de cómo se va, para qué se va a organizar esa misma juventud. Ahora estamos viendo que hay, eh, porque en la juventud tradicionalmente en Francia puede jugar un rol también de justamente criticar los planes de las direcciones sindicalizal, de, sindical y radicalizar las movilizaciones. Por ejemplo, en el 2016 fue por una fecha impulsada por Asambleas de la Juventud que las direcciones sindicales tuvieron que... En, fortalecer el movimiento, así que esa es la, la perspectiva que planteamos con el puño alto que es Le Pont Levé que es un colectivo que tenemos en Francia de Revolución Permanente en la Juventud, justamente tener discutir y, útil y, y, no sé, que la juventud con toda su radicalidad también que lucha más allá de las pensiones, que hay muy mucho cuestionamiento a toda la precariedad que se vive en las universidades, pero también todo el tema del futuro con las crisis climáticas y... Y, y las guerras y todo, estamos viendo cómo toda esa radicalidad que sea en las reivindicaciones pero también en los métodos de acción pueda impactar también el movimiento obrero y las direcciones sindicales. Um, y, y así que sí, estamos intentando militar para una autoorganización que sea la más amplia posible en las universidades con los estudiantes, pero también con los trabajadores de esas mismas universidades y luchando uh, en contra de dos opciones que existen ahora en la juventud, que sería de un lado toda la influencia de la France Insoumise, que es el Podemos francés que quiere... Um, organizar la radicalidad de la juventud, pero para que siga el plan de la intersindical y la estrategia de presión en con, eh, para las, eh, de presión hacia las instituciones del, del Estado y todo, y del otro lado sería el movimiento autonomista que en Francia um, tuvo su momento en, en 2016, pero que ahora en relación con un movimiento de masa se encuentra un poco más en crisis y que quiere organizar cosas más radicales criticando la, la estrategia actual de los sindicatos, pero sin ver cómo puedes hacer radicalidad con masividad también, y esa es la perspectiva que estamos impulsando desde el puño alto, y de hecho hicimos ayer uh, varias uh, manifestaciones salvajes en París, pero también en Toulouse los compañeros ocuparon una una residencia universitaria para justamente también mostrar que la juventud lucha no solamente en contra de las pensiones pero también por sus reivindicaciones propias en contra de la, de la precariedad. Y volviendo a una cosa que comentabas antes, ¿no? la próxima jornada es el día 7 ¿no? eh, se toca o está a un día solo del, del 8M que también obviamente en Francia es una jornada eh, importante de movilización del movimiento, del movimiento feminista ¿Qué, ¿qué sinergias y, y también ¿De qué manera estáis, eh, digamos, dentro del movimiento peleando para que esa eh, confluencia se dé? no para que la, a, Además de ampliar, digamos, lo que comentabas antes, no que las demandas no pueden quedarse solo en el rechazo a la reforma de las jubilaciones, sino que deben incorporar todas las reivindicaciones salariales eh, contra la precariedad laboral y demás de otros sectores de, de, de la clase trabajadora, ¿cómo eh, peleáis para que también el propio movimiento y digamos tome las demandas en este caso del movimiento feminista y al revés en el movimiento feminista también allí desde Le Pan y Dugos, ¿no? De, de Pan y Rosas, la organización hermana Pan y Rosas de aquí del Estado español, eh, peleáis para que el movimiento feminista también sea parte de esta de este de este combate. Sí, hay una situación un poco que se ve de escala amplia muy absurda porque de un lado hay las direcciones sindicales como decían que se niegan a llamar a la huelga para el 8DM y también hay alguna, algunos sectores del movimiento feminista que dicen que no se puede hacer huelga el 8 m porque los sindicatos nos roban la fecha y que va a invisibilizar las reivindicaciones de las mujeres y del, del movimiento feminista. Para nosotras de, desde Panirosas lo que decimos es que en Francia no hay un movimiento movimiento feminista de masa, quiere decir que el 8 M para mucha gente es un día comercial, un día de la mujer totalmente despolitizado y que justamente este 8 M es una oportunidad para que a escala súper amplia se, se lucha para las reivindicaciones propias de las mujeres. Y, y en Toulouse tuvimos una lucha especial y... Uh, por, por reivindicar que justamente eh, el movimiento obrero y las direcciones sindicales tenían que llamar a huelga y hay una, un, llama, un llamamiento tímido, pero igual un llamamiento a la huelga para el 8DM y una misma marcha, que eso era también una, una batalla porque hay sectores y ciudades donde con pena se van a hacer dos marchas el 8DM, una en contra de las reformas de las pensiones y otras para las mujeres y bueno estamos luchando para reagrupar todo pero también yo creo que es una lucha importante en términos de qué feminismo queremos porque hay muchos jóvenes que igual no hay momento como decía feminismo enorme pero hay muchos jóvenes que lucharon en contra de las violencias sexistas y sexuales en francia pero que también Todas las respuestas que ya da el gobierno son muy uh, represivas, reprimen los movimientos y todas las, las vías que les da el, el gobierno es institucional, quiere decir que las perspectivas que tienes para emanciparte es pedirle algo al gobierno que es el mismo gobierno que ahora te quiere precarizar y yo creo que ese 8DM es una perspectiva para que se habla hable de manera mucho más amplia que luchar para los derechos de las mujeres sería luchar, bueno, en contra de las pensiones pero también para más presupuestos en la salud y en los hospitales porque en Francia pasó algo terrible con el, el tema de, la, de las violencias en las escuelas sobre el tema de... Ah, ¿Cómo se dice? ¿Arasamiento? El acoso. El, sí, ah, sí, el, ac sí, el, el acoso. acoso y que como no hay a, no hay miedo, medios para para mmm, gestionar eso en los institutos, nosotros pedimos más me medios, pero también más medios para que sea efectivo el derecho a, a la contracepción y también al aborto. Y todas ese, esas reivindicaciones re uh, son reivindicaciones que, que son de, de todos las y las y los que luchan ahora en contra de las pensiones pero también del movimiento de mujeres y también hay una perspectiva de unificar toda una lucha que se está dando en Francia en contra de una ley racista que está haciendo el gobierno para precarizar más los inmigrantes y estamos viendo para que el 8DM también sea antiracista y anti eh, represión y precarización de todos los migrantes y que se unifique todo porque también puede fortalecer el movimiento de, de las pensiones para politizarlo, para decir que también no es solo las pensiones, es también todo el sistema que representa Macron y también fortalecer esos mismos movimientos sociales que haya huelga efectiva de todos los sectores que hay en Francia para, para fortalecer y darle peso a esas reivindicaciones. Y sobre esta idea ¿no? de cómo el movimiento se politiza, ¿no? cómo toma demandas de otros sectores, ¿no? has hablado del movimiento feminista, has hablado... ...del movimiento antirracista, del movimiento por los derechos de los eh, de los inmigrantes... ...contra las leyes de extranjería, ¿no? Pero volviendo un poco al, al tema que hablábamos al, al principio de la introducción... ...cuando marcábamos esta, esta charla... Eh, ...se están dando grandes procesos de lucha de clases en, en algunos países europeos... ¿no? ...los dos epicentros fundamentales ahora mismo son Reino Unido y, y, y Francia... Eh, en un marco en el que, bueno, los gobiernos, eh, los distintos gobiernos del, del conjunto de la Unión Europea están enmarcados en una escalera, en una escalada eh, imperialista sin, sin precedentes, ¿no? Y que tiene su, digamos, su, su expresión máxima en todos los nuevos planes de rearme que, que los vemos en todos los países. Empezó Alemania, eh, Reino Unido, lo mismo. Eh, Francia acaba también de anunciar un aumento del 35% del presupuesto, en España hemos visto los presupuestos más militaristas eh, de la historia, ¿no? eh, Y es curioso, entre comillas, curioso, es totalmente esperable, ¿no?, que esta burocracia sindical, ¿no?, que actúa de... de de apaciguadora, de, de, en el caso de Francia, intentando desgastar el movimiento en otros países, como es el caso del Estado español, intentando que no haya ningún tipo de, de movimiento, no o sea como un elemento pasivizador absoluto, ¿no? que son los defensores de, de los regímenes capitalistas en cada uno de sus países, ¿no? eh, y cómo están eh, bueno, trabajando también para mantener, digamos, separado este movimiento huelguístico ¿no? de cualquier cuestionamiento a, a los planes guerreristas, a los planes de su propio imperialismo, ¿no? que en última instancia son la razón última o la razón que está detrás de la escalada de precios de, y, y, y de la situación de nueva crisis económica y social que se está abriendo en el en el continente no me gustaría no sé que, que nos explicaras un poco bueno cómo es en francia o sea primero cómo se está dando esa esa escalada imperialista allí no y, y cómo está siendo también esa política de bueno de separar no de que vayan por carriles totalmente separados no el malestar contra las consecuencias de la guerra no y cualquier atisbo de cuestionamiento a, a, a los planes de Macron no y del imperialismo francés en este en este terreno Sí, bueno, la, la ofensiva es importante porque como lo decía hay, hay un subo de los presupuestos que es histórico en Francia y, y, y eso es una ofensiva de por sí, pero también lo que se demuestra es que hay mucha que hay, le subieron la la, polic la presencia policial también y la represión en todas las ex colonias francesas, La Reunion, Guadalupe, etc. Y que eso también hace parte de ese rearme imperialista que vemos en Europa, pero también en Francia y los, las otras consecuencias de esta situación de, de guerra en Ucrania es que aceleraron todos los planes que tenían de ofensiva interna también para hacer una, una dice un sentido común francés habla Macron para hacer un servicio militar para la juventud que se va a generalizar que no había en Francia y ahora se va a hacer para los jóvenes en los institutos y también eh, toda una ofensiva en contra de las personas eh, árabes y musulmanas o asimiladas como cual con una ofensiva muy brutal en los institutos de represión policial de, do, de todo lo que lo que lo que no le gusta al gobierno no sé cómo decirlo más y yo creo que sí las direcciones sindicales están ni siquiera quieren que ese movimiento se sea en contra de macron siempre dicen nosotros queremos un debate democrático con Macron para ver si puede sacar un poco de su reforma, etc. No quieren hablar de las pensiones, de, de, de los salarios, no quieren hablar de otras reivindicaciones y las reivindicaciones sobre todo lo que sea el rearme que cuestiona también el proyecto político más de conjunto de Macron, porque igual es divertido, entre comillas, porque lo que pusieron de plata ese año en el rearme es justo la plata que le falta al sistema de expensiones, así que eso también es una absurdidad total, porque vemos también las prioridades del gobierno, pero también, más allá de decir dónde va la plata de cuando es los capitalistas que tienen los... El guión, yo creo que con ese movimiento sería una, si se politiciaba en, con las reivindicaciones que decía antes en relaciones a los movimientos sociales y a todos los otros problemas de, de, de sociedad que hay en Francia, también sería una oportunidad eh, enorme para justamente parar ese rearme que hay en Francia. Hay un índice de eso, es que el, el gobierno, por miedo de que la juventud se mete el plan que tenía de generalización del servicio militar lo posponó para el año que viene y yo creo que pero la juventud ni siquiera tampoco salió tanto de los institutos y eso creo que demuestra también el miedo no solamente que se politiza el, el movimiento pero que también empieza a cuestionar mucho más de solo las pensiones y justamente yo creo que si la juventud se mete hasta el final podría ser también un factor para politizar hasta el final el, el mismo gobierno, porque igual la situación de guerra y de ofensiva imperialista hace también que es más difícil ganar en contra de Macron, porque para que Macron saca su reforma cuando se está poniendo todo en Europa con más arme, más armas, una ofensiva imperialista, sería un elemento de debilidad importante del imperialismo francés, decir que perdió con una, un, un proceso de lucha de clase y eso no impide que nosotros tenemos que pedir menos, pero sí que tenemos que cuestionar ese mismo proyecto de, de conjunto que tiene la burguesía en Francia. Bueno, quería preguntarte también, eh, bueno, en relación más a, también a, a Revolución Permanente, ¿no? Que es bueno, en diciembre fue el congreso fundacional, ¿no? de, de esta nueva organización. Me gustaría un poco que pudieras también explicar, ¿no? de, de dónde nace esta. Has dado ya algunas pistas, ¿no? De, de, de, esos, de esa fusión, digamos, con, con sectores de, de juventud y de trabajadores que eh, que salieron digamos a, a la lucha y, y entraron a la vida política y a la política revolucionaria en los últimos eh, eh, procesos y en ese congreso que algunos eh, bueno pudimos participar ¿no? como la delegación en este caso de la CRT de aquí del Estado español y también con otros compañeros de de, de nuestra corriente internacional, de, de la FT, eh, justamente se, se, se charlaba ¿no? de, de la perspectiva casi inmediata ¿no? de que en el 2023, ¿no? a la vuelta de las Navidades, eh, estaba la posibilidad de que se abriera esta batalla de las pensiones que estamos, que estamos viendo. ¿no? Y como esta batalla de las pensiones también para ese, para esta tarea que se propone Revolución Permanente, que es bueno intentar eh, establecer una nueva tradición de la izquierda revolucionaria en en, en Francia, con centralidad en la lucha de clases, bueno estos elementos que has planteado, eh, iba a ser también una prueba de una prueba de fuego, ¿no? o una primera prueba, digamos, un testeo de esta nueva organización. Me gustaría, no sé, que pudieras también contarnos bueno cómo, cómo, cómo fue el, el proceso de, de nacimiento, de, de revolución permanente, de fundación, el Congreso y los desafíos que, que, que os planteasteis y que, y que os planteáis ahora en estos momentos. Sí, el Congreso era en, en diciembre después de un año de ilegalidad, para decirlo así, después de que nos echaron del, del nuevo partido anticapitalista porque justamente nosotros estamos en el nuevo partido anticapitalista para hacer una lucha política en contra de ese proyecto de liquidación de la estrategia eh, revolucionaria y, y de que, que contaba antes y después de, de eso hicimos una campaña que creo que fue una parte también del, de la fundación del grupo, que fue la campaña para presentar un, un compañero que es un ferrocarril que se llama Nasca ¿caril? ¿Pero Diario, sí. No, no es un tren, no, no es, tren. es un compañero. No. <risa> <risa> Que, que lo presentamos para las elecciones presidenciales en Francia y nos permitió hacer una campaña política enorme porque aunque no fue candidato por las eh, reglas antidemocráticas que hay para presentar a alguien, fue una campaña que permitió agrupar toda la gente que veían que era posible construir una izquierda de combate en Francia, una izquierda que se era muy cerca de todos los últimos procesos de lucha de clase, que sean los chalecos amarillos, movimientos feministas, antiracistas, etcétera, y después de esa campaña nos fortalecemos un montón también en todos los aliados políticos que tenemos eh, porque no más allá del grupo tenemos aliados en el mundo intelectual como Frédéric Lordon, pero también aliados con, en el momento antiracista como Assa Traoré pero también una actriz muy, muy conocida que se llama Adele Enel que también apoyó la campaña y con toda esa gente eh, Quisiéramos que el, el, el Congreso también fuera un pequeño evento en la izquierda francesa y fue justo, el Congreso de Revolución Permanente fue una semana después de todos los otros congresos de la izquierda en Francia así que nos permitió también que sea en plan debate con la nueva izquierda, de que sea un poco como Podemos aquí en, en España que es la France Sumis pero también en debate con las otras tradiciones de la izquierda, como lo decía, que sea el NPA o eh, el Nuevo Partido Anticapitalista o Lutubriere y fue un congreso que fue un, un éxito porque no solo fue el momento del congreso pero hicimos asambleas abiertas donde había más de 500 personas que vinieron y en el congreso eh, fuimos fue una, una discusión donde le dimos mucho peso también a, a la situación internacional por todo la, eh, No solamente porque hay una guerra Pero porque también porque nosot para nosotros era muy importante discutir mucho Con muchas delegaciones de, del Estado español Pero también de, de Italia, de Alemania, de Argentina De la fracción trotskista Y, y votamos también de a pertenecer a esa misma fracción Y ahora tenemos apartenencia a la fracción trotskista y estamos un nuevo grupo en Francia, pero también hoy en día vemos que mm, era necesario igual crear esa nueva organización porque se nota en el movimiento, hacemos actos que son muy... hay mucha gente que viene a los actos que hacemos en Francia porque no hay otra alternativa a la vieja izquierda que existe que no, cuestion, no discute con la nueva radicalidad que sea en la juventud o en el movimiento obrero, y tenemos avances que demuestras eso en el, en el último periodo, ganamos posiciones electorales importantes en la juventud, pero también en el movimiento, todo, todo lo que digo de criticar las direcciones sindicales, tener un programa alternativo, intentar regrupar también una vanguardia que quiere luchar para ese programa alternativo, no lo hace ningún tipo de, de izquierda, y por eso estamos peleando ahora y, y nos refuerza, que que era necesario también crear un nuevo grupo una nueva tradición que sea clara clara con la independencia de clase y con la lucha en contra de todas las burocracias y direcciones que quieren desviar los movimientos a mí me parece interesante eh, sobre todo por, por el marco y el momento en el que nos encontramos ahora eh, no solamente a nivel de guerra de crisis o de vuelta de la lucha de clases sino porque venimos de un largo ciclo ¿no? digamos heredero de, de, de lo que fue la crisis del 2008 y las expresiones que tuvo en el terreno de la lucha de clases a partir del 2011 en adelante, en el que lo que emergió en Europa ¿no? y lo que se convirtió en una eh, los grandes proyectos políticos emergidos desde, desde la izquierda, eh, son lo que bueno lo que se conoció como el neoreformismo, ¿no? el nuevo reformismo en formaciones como Sirisa en Grecia, Podemos en el Estado español, Melenchon, eh, la Francia insumis en, en, en Francia, de Linke en, en Alemania, ¿no? Y, y, y bueno han pasado ya unos años una larga década ¿no? en los que podemos echar la vista atrás y bueno ver qué es lo que nos dejó aquella experiencia ¿no? y seguramente eh, hay muchos jóvenes trabajadores que hacen eh, sus propias o sacan sus propias conclusiones sus propias lecciones de que bueno es una izquierda que realmente lo que nos ha traído es a, a las puertas de una nueva crisis en una situación de mayor debilidad política que, que, que, que la que que la que se hubiera tenido con una izquierda que se hubiera plantado eh, y hubiera puesto en el, en, en el centro el desarrollo de, de la movilización social y de la lucha de clases. ¿no? Contrariamente a movilizar eso, no nos contaron aquello de que en la, en la calle ya se había hecho todo lo que se podía hacer con el 15M y que era la hora de entrar a gestionar de alguna manera el, el Estado capitalista. Y bueno, hemos tenido experiencias como la griega, no donde terminaron siendo ellos los aplicadores del memorándum eh, de la Troika directamente, ¿no? en el caso del gobierno de Cipras, ¿no? o aquí en el Estado español, donde tenemos un. Unidas Podemos dentro del gobierno de, de coalición, junto al Partido Socialista, ¿no? que hoy es uno de esos gobiernos de la OTAN, ¿no? que, que están aprobando eh, los nuevos presupuestos militaristas ¿no? y que hemos visto durante cuatro años cómo han hecho una gestión social liberal. ...al uso de, de la de cualquier otro eh, gobierno eh, reformista. Entonces, es, no sé, me parece que es un soplo de... de el, el, el, no, ...no solamente la lucha de clases en Francia ¿no? y en otros lugares del continente... no ...sino la emergencia de una nueva eh, de una nueva izquierda revolucionaria en Francia... ...creo que puede ser también un, un, un soplo de aire fresco... ...y un empujón para los que, como nosotros y nosotras en el Estado español... ...desde la CRT, estamos abogando por, por que surja un, un, una izquierda revolucionaria... ¿no? Como, ...como la que estás planteando. ¿no? Me parece que parte de lo que aporta para Francia, es, es un gran empujón también para, para esta tarea ¿no? que, que abordamos desde otros países, en el Estado español, en Alemania, nuestros compañeros también de, de Río, en Italia, nuestros compañeros de, de la FIR, ¿no? eso es, me parece que es, es, que es un gran aporte internacionalista. ¿no? Sí, bueno, nosotros también sacamos lecciones de lo que pasó aquí en el Estado español, porque para nosotros el neoreformismo mismo se consolidó con las últimas elecciones y ahora ya está un poco en crisis con la lucha actual en contra de las pensiones y todo, pero sí creo que es importante también ver que, y por eso decía el hecho de, del, de la pertenencia a un grupo internacional y, y el hecho que, que nosotros nos for, forjamos así también, porque había, en la lucha de clase que había en Francia, pero también en relación con todas las lecciones que sacamos internacionalmente de la derrota que es el neoreformismo, porque es un, con las experiencias que decías, en, en aquí pero también en Grecia y todo, y eso creo que es algo importante y que puede mandar también un mensaje de que se puede hacer como alternativa justamente al neoreformismo, pero también a una izquierda que no lo cuestiona, porque creo que, que en muchos países vemos que hay, no hay alternativa al neoreformismo en la lucha de clase y eso no lo podemos echar la culpa a la gente porque también es lo que hace un gobierno que te dice que te va a gestionar tus cosas y que no tú no te tienes que meter pero creo que también la izquierda y las direcciones sindicales como lo decíamos tienen una responsabilidad de no ofrecer una alternativa que sea de combate con un programa anticapitalista en contra del rearme una posición independiente también de cara a la, a la guerra actual que que no sea de ponerse del lado del la otan no solo del lado de, de bueno de independiente y, y yo sí creo que puede ayudar y también a apoyar para fortalecer el hecho que, que sí es posible, pero también que es necesario por los desafíos que tenemos ahora, porque si ahora no nosotros nos metemos, se van a meter ellos, decimos, no sé si se dice así, en, en, no sé si se dice así que si no haces tú la política, la política se encargará de tú, de ti. La harán por ti. La harán por ti y creo que, que sí, también puede mandar un mensaje que puede existir otra alternativa de izquierda y de corriente revolucionario, revolucionaria también para aquí los compañeros de la CRT, de, de construir esa perspectiva y de darle un alternativo también después de todo ese ciclo de derrota y de desvío que, que hizo Podemos. Bueno, pues si te parece, las preguntas se me han sí. acabado, así que... <risa> ¿Te parece? Vamos.